La primera química nuclear de Argentina, Sara Rieti, nos invita a revalorizar la práctica de la investigación científica y tecnológica en vinculación con el desarrollo social. Y las nuevas tecnologías de información y comunicación son una oportunidad para que las universidades, quienes en su forma de implementar la educación de grado de posgrado, la educación a distancia, la investigación y actividades con la comunidad local, nacional e internacional, opte permanentemente por el uso de tecnologías de comunicación e información que sean abiertas, participativas o opte por sistemas cerrados. Por ejemplo, quienes a partir de las nuevas tecnologías promueven la práctica de ciencia abierta, Argumentan que el actual modelo de ciencia desarrollado a partir del siglo XVII necesita cambios si queremos aprovechar al máximo Internet para realizar investigaciones colaborativas y acelerar los procesos que llevan a nuevos conocimientos y su aprovechamiento por parte de otros estudiosos y de la sociedad en general. Me perdí. Hace una semana en Río de Janeiro ocurrió el congreso de Open Science ahí Peter Moore Rust un químico inglés que trabaja en nuevas formas de producir investigación en abierto presentó cómo, cómo la forma de trabajo de quienes desarrollan software libre de código abierto es un ejemplo para otras ciencias pues es un caso global donde cada uno aporta para construir esas nuevas oportunidades de trabajar en abierto. Imaginen lo que hubiese sido si Tim Berners-Lee, el que creó la web hace 20 años, cuando estaba en CERN, en Suiza, cuando logró conectar una computadora cliente con un servidor a través del protocolo HTML, Imaginen lo que hubiese sido cuando él se dio cuenta que había descubierto una mina de oro si lo hubiese patentado y lo hubiese explotado comercialmente. Él siempre contesta cuando le preguntan por qué no lo hizo y dijo porque a él le gusta mucho más esto que está viviendo y es que haciéndolo todo abierto, todo el mundo participa en la web aportando nuevas plataformas, nuevos servicios, nuevas ideas, y crece la Wikipedia, y crecen el acceso abierto, y crecen mil oportunidades porque está la creatividad de todos juntos. También el mismo investigador, pero no tuve tiempo de traducirlo porque fue hace pocos días, nos dice que las invest los investigadores y las computadoras trabajan juntos en comunidades locales y globales, interactúan en la red y donde el proceso de publicar los resultados de investigación es un proceso continuo. Ya no estamos en la etapa donde se publica cuando se termina la investigación. Ya no estamos en la etapa donde se publican los recursos educativos cuando ya están completados y testeados. Se publica a medida que se trabaja. Pudiendo trabajar en redes de colaboración, como quienes desarrollan software libre, ya no hay motivo para el trabajo aislado y para continuar en un sistema tradicional de publicación donde los investigadores ven limitada la difusión de sus resultados de acuerdo a los tiempos de espera de la revista donde quieren publicar. En nuestra región, la Red Clara, Redes de Avanzada de Investigación, incentiva el trabajo col colaborativo en red y en varios proyectos participa la Universidad Nacional de Córdoba. Un ámbito universitario donde las nuevas tecnologías de información y comunicación permiten pasar de sistemas cerrados a sistemas abiertos es la difusión de resultados de investigación. El tema principal de la Oficina de Conocimiento Abierto que se presentó hoy. ¿Cómo es el proceso tradicional de investigación y publicación. Ahí el producto final, que es la publicación, en general pertenece al editor, a quien el autor le cede sus derechos. En las últimas décadas, así como observamos el avance en la privatización de la educación superior, también prosperan a nivel global la comercialización de la información científica, incluyendo los resultados de investigaciones financiados con fondos públicos un grupo de unas pocas editoriales académicas comerciales internacionales han ido comprando poco a poco miles de revistas científicas que eran publicadas por universidades y sociedades científicas o realizando acuerdos comerciales con esas editoriales, armando uno de los negocios más rentables del mundo que da entre 35 y 40% anual de ganancias declaradas. Las universidades y los países están obligados a suscribirse a esas revistas científicas para conocer los avances del conocimiento en las áreas de interés y también para acceder a su propia producción publicada en esas revistas científicas internacionales. En nuestro país este esfuerzo lo gestiona el MINSIT ofreciendo al sistema científico la biblioteca electrónica para que los centros de investigación puedan acceder a esa producción sin pagar. Es un negocio internacional muy particular porque las universidades pagan los sueldos de los autores que publican los artículos, la universidad paga los sueldos de los evaluadores de esos artículos en el sistema de revisión por pares y también pagan los procesos cuando los artículos se presentan y se evalúan y los evaluadores piden una revisión, el evaluador tiene que volver a trabajar para evaluar esa producción. Todo ese tiempo el autor del evaluador lo pagan las universidades o las agencias de gobierno que financian investigación con fondos públicos. ¿Y qué ocurre con la producción científica y académica de las universidades que se publica en el país y en la región? y que se difunden en revistas, en tesis, en capítulos de libros, en libros completos, en ponencias de congresos, en archivos de datos primarios de investigación, en software, en videos, en conferencias grabadas. Las revistas y los libros tienen una visibilidad, en formato tradicional impreso, tienen una visibilidad muy limitada. La tirada promedio en América Latina para una revista académica es de 300 ejemplares, y la tirada promedio de un libro académico es de 500 ejemplares. La mitad de esa producción queda en depósitos porque es más caro enviarlo por correo que imprimirlo. Y las bibliotecas no tienen suficiente presupuesto para comprar todo lo que necesitan. Y otro tipo de producciones está distribuida en diversos archivos personales e institucionales. Las bibliotecas y admirables bibliotecas de esta universidad, bibliotecas que admiro tanto, hacen increíbles esfuerzos por ubicar, procesar, dar acceso y preservar esa producción. ¿Y qué pasa con lo que nuestros investigadores publican a nivel internacional? Eso queda atrapado en general en el circuito comercial. Si la universidad quiere acceder a esa producción, en general tiene que comprarla, salvo en casos tan generosos como me cuentan en esta facultad donde los mismos investigadores se suscriben a las revistas y después donan la revista y los libros a la biblioteca una hermosa biblioteca donde estuve recién en general en el circuito internacional los autores y sus instituciones no retienen los derechos de explotación de la obra porque lo transfieren a las editoriales comerciales lo que dificulta su difusión más amplia por ejemplo en el repositorio digital de la institución Acá vemos en los tres últimos renglones, las tres principales editoriales, cómo la rentabilidad es mayor que empresas que sabemos que son muy exitosas a nivel internacional, como puede ser Apple, como puede ser Coca-Cola. O sea, es una rentabilidad que está apoyada sobre el hecho de que son las universidades y los gobiernos los que pagan los sueldos de los que publican ahí y de los que evalúan lo que se publica en esas revistas. Recientemente el secretario ejecutivo de Claxo nos decía que todos, pertenezcan o no al mundo universitario, deben tener derecho a acceder gratuita y libremente a las producciones que las universidades y los centros de investigación realizan. Y estamos aquí en una de las universidades que defienden la educación superior como un bien público, frente a los embates de las posturas que procuran transformarla en un servicio comercial con fines de lucro. No nos sorprende entonces que sea la Universidad Nacional de Córdoba una de las impulsoras de la posición iberoamericana en la Conferencia Mundial de Educación en 1998 en París, en la que se definió al conocimiento como un bien social. Y tampoco nos sorprende que hoy sea la oficina en la Universidad Nacional de Córdoba que inaugure hoy su oficina de conocimiento abierto y el área de tecnología, educación y comunicación para abordar las transformaciones y los desafíos que plantean las tecnologías de la información y la comunicación en el espacio académico. El negocio editorial internacional que comenté también tiene un impacto negativo sobre los procesos de evaluación de nuestros investigadores en América Latina. Pues el conjunto de revistas científicas internacionales distribuidas por el circuito comercial desarrolló también el negocio de indicadores para evaluar a los investigadores y a los centros de investigación y a la producción científica de los países. Cuando se dice la producción científica de Argentina es tal, esos son indicadores producidos por Thomson Reuters y por el Sevier. Son dos empresas comerciales. Los investigadores que publican en ese conjunto de revistas, generalmente en inglés, se ven beneficiados a la hora de ser evaluados con indicadores como son la cantidad de citas que reciben sus artículos en el conjunto de revistas de ese club, exclusivamente. Y también con otros indicadores que ya se están dejando de usar como el factor de impacto de las revistas son todos indicadores muy criticados por sus limitaciones y desviaciones en regiones en desarrollo, porque no reflejan la realidad de la totalidad de producción que ustedes hacen en una universidad que tiene que dialogar también con su realidad local en su idioma local. Visto desde América Latina, Evaluar a nuestros investigadores solo sobre, sobre ese conjunto de revistas internacionales que incluyen muy pocas revistas publicadas en nuestra región, no es serio. Que la promoción y permanencia de los investigadores de América Latina en la carrera académica dependa de publicar o no en inglés en revistas científicas internacionales de circuito comercial es muy importante en ciertas disciplinas y especialidades, pero no en las disciplinas, especialidades y temáticas de interés local, regional, donde el diálogo local y regional es clave. A modo de ejemplo, en un estudio que se hizo hace un tiempo, sobre investigadores dedicación full time del CONICET en ciencias sociales, el 83% de los artículos que habían publicado en los últimos cuatro años y el 90% habían sido publicados en revistas de la región, de América Latina. Y el 90% de los libros que habían publicado los habían publicado en el país. Ahí ven los porcentajes para ciencia política y los porcentajes para economía. Toda esa producción no se refleja en los índices internacionales manejados por las empresas comerciales. Y esa producción tiene que ser valorada porque también contribuye a problemas de la realidad local y regional. Siguiendo las prácticas instaladas a partir del siglo XVII, no ayuda a aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de este siglo. El acceso abierto surge hace 20 años aprovechando las nuevas tecnologías y como respuesta a comunicaciones cerradas en el circuito comercial para investigaciones con fondos públicos. ¿Qué es el acceso abierto? Es difundir en internet el texto completo de resultados de la producción científica y académica financiada con fondos públicos. Este es un ejemplo de un archivo de un repositorio digital en acceso abierto, ArcSkype, eh, para los investigadores principalmente de física, matemáticas y computación. En este repositorio digital hay bastante producción de la Universidad Nacional de Córdoba. Un tema original en este repositorio es que los investigadores publican acá sus preprints, O sea, a medida que van haciendo investigación suben acá los informes para compartirlo con otros físicos, con otros matemáticos y tener devoluciones. Lo mismo pasa, bueno, esto es un ejemplo de un preprint, o sea, ustedes ven que no hay ningún dato de la revista internacional donde este artículo se publicó, pero este artículo ya fue evaluado y fue aceptado por la revista internacional para publicación y ya está en el repositorio digital de acceso abierto. Así tiene que estar en el repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba. Otro ejemplo es el sistema de información de energía nuclear que tiene también producción de la Universidad Nacional de Córdoba, señalada acá. Todos estos repositorios dan visibilidad a producción que pronto va a estar también acá en su casa. Hay que recuperar lo que es propio de estos repositorios. ¿Qué beneficio tienen para quienes publican, para quienes escriben? para quienes tienen contenidos que quieren difundir. Principalmente cuando ustedes están buscando información, lo que ustedes ya detectaron cuando buscan en Google o en Yahoo. Les permite ver lo que se está produciendo internacionalmente y con un clic acceden al texto completo y tienen contacto con el investigador o el autor y pueden escribirle o sea, como usuarios desde ese, de ese lado, eso es lo que les ofrece. Y cuando ustedes escriben o producen, les permite difundir en la web cuando ustedes quieran. Y no esperar un año y medio hasta que el libro está listo, o esperar ocho meses hasta que la revista tiene todo el nime, número compilado y lo difunde. Les permite llegar más allá del público habitual. Aumenta las posibilidades que lo que ustedes escriben tenga impacto, que sea citado facilita el trabajo en colaboración con colegas de distintos lugares del mundo y los repositorios digitales les dan estadísticas, les van diciendo a ustedes cuántas veces se bajó su texto, quién lo vio, desde qué países se ve, no quién, eso es confidencial, pero desde qué países y a veces desde qué instituciones. En nuestra región, donde la investigación se financia principalmente con fondos públicos, hay una fuerte tradición de difundir los resultados de investigación por circuitos no comerciales. Por ejemplo, las revistas científicas y académicas son editadas todavía por las universidades y por las sociedades científicas con un increíble esfuerzo de los docentes y de los investigadores que se dedican a lograr que esas revistas sean producidas. Las grandes limitaciones que tiene la distribución del formato impreso que yo les comentaba sumado a la dificultad de acceder a toda la literatura que se necesita en las instituciones hizo que las revistas empiecen a publicar en formatos digitales Actualmente en América Latina hay más de 2.600 revistas de calidad, o sea con revisión por pares, con contenidos originales de investigación, más de 2.600 revistas de calidad en acceso abierto, que decía el texto completo en internet. Es lo que registra la Tindex. De esas hay 1.300 que están o en Redalic o en Cielo o en ambos. Son portales que le dan la posibilidad a las revistas, junto con los portales de revistas de la universidad, como tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Todos los portales de revistas le dan la posibilidad a los editores de publicar en acceso abierto con calidad y de tener indicadores. Ese es el servicio que dan los portales de revistas abiertas. La tendencia actualmente es que cada universidad tenga su portal de revistas. Pronto la Universidad Nacional de Córdoba va a tener 50 revistas y supongo que dentro de poco tiempo va a llegar a, a todas sus revistas, que son 100, y entonces va a estar al nivel de la universidad de tres de las principales universidades de investigación de América Latina, la UNAM, que tiene 100 revistas en su portal, la Universidad de San Pablo, que tiene 100 revistas en su portal. Realmente, felicitaciones por el esfuerzo realizado en esta universidad. ¿Y qué pasa con otras producciones, informes de investigación, congresos, ponencias, lo que mencionamos? Hay muchas redes temáticas. Eh, la red de agricultura hay mucha producción de esta universidad en la red de salud también, es producción de toda América Latina. En nuestro cla caso, Claxo, que empezamos hace 15 años, tenemos ahora unos 30.000 textos y esa colección recibe unos 850.000 bajadas por mes. Ahí hay público académico, pero hay mucho público que son movimientos sociales, ONGs, gente que prepara políticas. Por ejemplo, en el, cla en el caso de Claxo nosotros tenemos por lo menos 20 ministros de América Latina que son de la red Claxo y Evo Morales, presidente, y dos, dos que fueron presidentes, Enrique Cardoso de Brasil y Ricardo Lagos de, de Chile, que um, eran de la red Claxo, y si hay mucha producción de ellos que está en las redes académicas. Entonces, las ciencias sociales tienen otro público. ¿no? Pero la tendencia a nivel internacional, desde hace unos años, hace 20 años en Europa y Estados Unidos, y hace unos pocos años acá en América Latina, es que cada universidad tenga su repositorio digital. Y en ese sentido, la Universidad Nacional de Córdoba está a la vanguardia. Acá muestra el tipo de contenidos típicos que hay en los repositorios digitales, además de artículos de revistas y de ponencias en congresos y las tesis. Crecen los multimedia, crece mucho el multimedia, crecen datos de investigación... Esos son los contenidos habituales. Felicitaciones al repositorio digital de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un ejemplo. Está en la mejor plataforma, que es la plataforma creada por el MIT en Estados Unidos. Es la mejor tecnología y puede dar los mejores servicios para que ustedes, como autores y como bibliotecas y como institutos de investigación y facultades, puedan publicar ahí toda su producción y estar seguros que va a tener mucha visibilidad internacional, estar bien preservada, tener indicadores de uso. Lo mismo con el portal de revistas, que ya va a tener 50 revistas en breve. Son las mejores plataformas. La plataforma del portal de revistas es Open Journal System. Es usado por, creo que más de 10.000, revi 12.000 revistas en el mundo, de las cuales 2.000 en América Latina. Todas este tipo de plataformas permiten ayudar a que las, a lo que se archiva ahí tenga buena calidad. ¿Qué beneficios tiene para la universidad el acceso abierto? Eh, el, yo comentaba en una reunión más temprano que el rector de una universidad europea, de la Universidad de Lieja en Bélgica, cuando le preguntaron por qué había creado el repositorio digital de la universidad, él dijo, porque yo me sentía como un gerente general en una fábrica donde le preguntan qué produjo usted en los últimos dos años y yo no podía contestar, porque la producción de la universidad estaba dispersa en revistas internacionales, en repositorios temáticos, en los cajones de las oficinas de los institutos de investigación, en los archivos personales, y ahora con el repositorio institucional, dice, yo puedo informar cada año todo lo que produce la universidad Entonces eso es lo, uno de los beneficios, le permite a, a los institutos, a las facultades, a las autoridades, a los jefes de proyectos, conocer qué es lo que se está produciendo, preservarlo, evaluar su propia producción, vincular esa producción a nivel internacional y nacional y en la misma universidad con actividades de investigación y extensión. Permite cuidar la calidad de lo que se produce, que fue un tema que mencionó aquí Alejandra Nardi. Interoperar, quiere decir dialogar entre computadoras para que, esa exportación, para que esa producción sea exportada al Sistema Nacional de Repositorios Digitales que dialoga con el sistema latinoamericano y con el internacional y permite llegar a nuevos públicos. A modo de anécdota, quería comentarles que cuando se debatía en el Congreso acá en Argentina la resolución 125 por las retenciones a las exportaciones agropecuarias, todos los ciudadanos estábamos escuchando por radio, televisión, en el diario, el tema de las retenciones. Mucho debate acalorado, pero en el fondo no entendíamos bien de qué se trataba. Bueno, resulta que en el repositorio digital de Claxo, Teníamos desde, hacia, desde antes del debate un texto de Lozano, eh, escrito antes de ser diputado, explicando por qué él investigaba el tema de las retenciones. Bueno, fue el texto más bajado durante los seis meses que duró el debate en el Congreso. Y no era bajado por a, académicos, era bajado por quien entra a Google o a Yahoo y busca retenciones porque no entiende qué es ese debate que, que está y quiere saber qué son las retenciones. Es un ejemplo de cómo se puede... Eh, ...llegar a otros públicos. Felicitamos a la Universidad Nacional de Córdoba... ...que ha sido admitida en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales... ...y nos felicitamos en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales... ...los que somos miembros convocados por el MINSID... ...porque ahora la Universidad Nacional de Córdoba... ...nos va a ayudar a pensar y a aprender porque aprendemos haciendo. Eh, uno de los panelistas comentaba lo que ya se está experimentando y cómo podemos enfrentar las dificultades. Es una larga lucha, como dijo Alejandra Nardi. Fue una lucha para ella lograr la Oficina de Conocimiento Abierto en la Universidad Nacional de Córdoba y que sea la primera en América Latina. Va a ser un ejemplo, la semana que viene tenemos reunión en la sede central de la UNESCO, en el congreso donde están todas las editoriales que cobran por publicar, que esa es una gran batalla que tenemos que librar, y llevo el ejemplo de la Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Nacional de Córdoba como un ejemplo que se puede hacer las cosas en una manera diferente. Pero la lucha no es local, la lucha es internacional y va a durar muchos años porque los editores comerciales con ese nivel de ganancias que tienen, tienen los lobistas más prestigiosos de Estados Unidos en el Congreso de Estados Unidos para frenarle a Obama la ley de acceso abierto que ya introdujo en el Congreso, lo que le obligó a Obama a secar resoluciones desde el Ejecutivo exigiendo que toda investigación financiada por las 11 agencias de investigación más grandes de Estados Unidos estén en acceso abierto pero los republicanos lo enfrentan por el lobby que tienen. O sea, es un duro combate que todavía tenemos. El repositorio de esta universidad, a través del Minsi, va a participar también en la referencia, que es el repositorio latinoamericano de acceso abierto, que ya cosecha las colecciones, cosecha es una palabra técnica, ya cosecha las colecciones de nueve países, de los sistemas de nueve países. Acá vemos algunos ejemplos de iniciativas internacionales. A modo de resumen, las agencias de investigación médica, los institutos nacionales de salud, que financian aproximadamente el 90% de la investigación médica, o menos quizás, ese dato yo no lo conozco bien, pero la mayor parte de la investigación médica de Estados Unidos se financia en los institutos nacionales de salud. Ellos hace años ya dijeron que el acceso abierto es obligatorio y ahora el 80% de la investigación financiada por ellos se archiva en, el repositorio, en repositorios digitales de acceso abierto. La Comisión Europea se puso plazo máximo hasta el 2020 y ya está ingresando la producción en acceso abierto de a poco y va guiando a los países, por ejemplo esta semana Dinamarca aprobó su política y como la Comunidad Europea había dicho 2020, Dinamarca dijo 2017 porque vamos a llegar. España ya tiene, en América Latina somos tres países con la ley aprobada y en debate en el Congreso en Brasil. Son los pasos que estamos avanzando. En Argentina ya fue aprobado el año pasado, ya se comentó acá cuáles son las características de la ley, no lo voy a... Repetir la creación de repositorios digitales institucionales, lo comentó Paola Rilevich. ¿Qué desafíos tenemos ahora en las universidades? Para que la producción de cada universidad se refleje en el repositorio institucional, la experiencia de 20 años nos enseñó que no alcanza con la buena voluntad no alcanza con la increíble buena voluntad y esfuerzo de las bibliotecas, porque son los que han puesto el hombro estos 20 años para tratar de archivar la producción que los investigadores no tienen tiempo de archivar, no alcanza. Está demostrado que con esos sistemas solo se llega al 20%. En cambio, estableciendo una política institucional de la universidad, exigiendo, exigiendo, no recomendando, exigiendo que se autoarchive esa producción, se, lleva, se llega al 80%. En América Latina, la Universidad de San Pablo, principal universidad de producción científica en la región, es un ejemplo en ese sentido con su política de acceso abierto. Los repositorios institucionales en las principales universidades son la clave del éxito de la ley de acceso abierto en nuestro país. Otros temas que fueron mencionados acá por Alejandra Nardi. Tenemos que cuidar la calidad del acceso abierto. Hay un mito y es que las revistas en acceso abierto no son de calidad. Es un mito promovido por las editoriales comerciales que están cuidando su negocio. Lo único que tenemos que hacer nosotros es cuidar que cada revista que publica la universidad tenga revisión por pares externos, tenga contenidos originales, sea de calidad, lo que todos sabemos. Por otro lado, es necesario que se utilicen licencias de acceso abierto. Ustedes no les cedan los derechos a las editoriales comerciales. Díganle, yo les, los autorizo a publicar mi artículo, pero yo retengo los derechos para publicarlo en el repositorio de la universidad. Los repositorios son interoperables y brindan indicadores de calidad. Que eso, Todo eso cuida la calidad. Nuevas ideas no van a despegar en gran escala hasta que el sistema de incentivos no se decida recompensar a los investigadores que participan en nuevas formas de producir conocimiento y compartirlo en Internet y en la web. Ya vimos el ejemplo del software libre de código abierto, vimos el ejemplo del creador de la web, Linux, Troval Linux es otro ejemplo, si este muchacho cuando creó Linux hubiese encerrado el sistema, no sería hoy Linux el software utilizado por los 500 servidores más grandes del mundo. O sea, está demostrado que hacer ciencia en formatos abiertos beneficia, prestigia a la universidad que lo hace y beneficia a la sociedad en general. Les agradezco mucho.